¿Dónde viene ese conde? Es un cabrón ¿eh? ¿Dónde anda amor? mi querido amigo el escorpión? Oh, oh. ¿Cómo están? ¿Viene y tú? tú? Todo chido, estaba viendo a una de mis esposas a la velita que ya quería cortar rápido a Maluma para poder hablar conmigo. ¿Ya no podemos... ¿Qué te pasa, Verónica, tus no podemos caer más bajo teniendo al escorpión dorado en este programa de verdad? Yo <risa> no, sí si te he visto caer más bajo, no te hagas, Verónica. <risa> ya, sí, no, no, en tis, nos podrías ya proporcionar una cura? O sea, no mames, güey. Te haces como que eres el dios todopoderoso y te, te valemos madres. Soy el dios del internet. ¿Se ha, se ha muerto el internet? ¿El internet en el vivo ha tenido algún pedo? No, ¿Sí? ¿verdad? De nada. Espérame, espérame. Déjame grabar este momento épico, fantástico, internacional. Ahí está. Es que es para mi recuerdo, para ver la última clase que te di porque estás bien imbécil. ¿Cómo estás, Capi Pérez? Escorpión, ¿cómo estás? Eh, ¿En qué parte del mundo, si se puede saber, estás? Estoy en el Olimpo, ah, de aquí yo soy, pero a veces vengo a la tierra pues a ver qué pedo. Ahorita que sí hice un descagadero, quiero que aprendan la lección y después voy a regresar. Si sí, anda contigo Belinda, si ha salido con ella, la has trepado a la o sea, troca He tardío muchas veces con ella, no ando con ella porque mi corazón y mi miembro es demasiado grande Ay, <risa> Qué mal, Oye mi, ¿qué te pasa? El escorpión dorado, ¿cómo estás? Eh, amigo? ¿tosa? ¡El luchis! ¡El luchis! ¡El luchis! ¿Cómo estás? Dice? Te diría que te extraño, pero no te extraño porque te veo todos los días en el Instagram, tus pues, fotos con mi escote ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿No yo estás imprimido? No, déjame aclararte algo, Sofía. Uh -huh, uh -huh. Yo no insulto, ah. yo describo. Tú si tienes pendejo, ¿cómo le digo? Pendejo. Sí. Es una descripción, no una ofensa. Te naces conocida. Tú eres la que me mandas fotografías indecentes en las noches, ¿verdad? No, espérate porque no te he mandado todavía el pack. Yo no mando esas cosas. Ah, pues qué apretada. <risa> Tú que eres un dios, este, obviamente a ti no te da este virus. Obviamente no, yo soy inmune. Oye, escorpión, ah, bueno. dice que estoy siguiendo tus pasos y traté de ganar en el programa ese donde no hay que reírse y no lo logré, lo siento. Así es, como siempre, frac fracasando como siempre, ¿no, Verónica, sí, pero bueno, bueno, como bien, Pero como intentarte. siempre. ¿Estás con todas tus mujeres en un mismo lugar o estás solo? Estoy con todas, están sanitizadas, las tengo en un cuarto, las tengo este, emplayadas para que no haya pedo. Y ya cuando este pues, le toque, todos están diciendo ya ya, escorpión, me toca, me toca. Y ya pues, a ver, ti marín, de dos pingos, ya, ya, ya. ¿Nos vas a subir, sí o no. A ver, O sea, ¿tú quieres, quieres arriba o quieres abajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo quiero arriba. Ah, wey, ¿no? Mira, bueno, regresé aquí a, a la ciudad de México, pues, para ayudar a mis paisanos, porque pues les tengo que estar dando ese ánimos y consejos de vida, porque luego uno que pues, que sí está bien, güey. Ey. Entonces, pues, eh, tengo que estar aquí, eh, pues, practicando, y eh, esparciendo mi palabra. Te gusta lo enmascarado, ¿no? Yo siempre enmascarado para cualquier, este, contingencia, ya sabes, y más ahora que tenemos que estar bien protegidos. Tú eres inmune, o sea, tú no estás saliendo a la calle solo porque no hay gente, no porque tú tengas miedo. Exactamente, yo, ¿Sí? yo todos los días me levanto y le hago así. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ah, ya! Ah, qué padre que sí puedes hablar de sexo ahí en tu programa, porque entonces vos nadie lo ve a la una de la mañana, ¿no? Qué chido. Es que no hay pedo, podemos decir lo que sea, nada más. Caca culo, pedo, pis, verga cola. Ja. La experiencia también oh, tiene no. su precio, ¿eh? Ay, mamacita, usted va a, va a saber, vas a estar conmigo, vas a ser yo. Ah, cabrón, yo no me sabía. Esta. <risa> <risa> La verdad es que les tengo una buena y una mala noticia. Están en el punto máximo de su carrera televisiva. Y aquí todo es para abajo. Entonces Espero ¡Ay! que lo hayan disfrutado ¡Oh! y que vean mi peluche en el estuche. ¡Qué asco! Mucha gente, no entiendo neta por qué, pero te toma como un ejemplo a seguir. Y por eso quiero que le des consejos. Consejos de qué hacer en este... <risa> Cierro que nos está volviendo locos, por favor. Dale descanso a tu gancho, ¿sí? No es para que lo estés con eso, no es, no es, un, no es un globo de, de payaso para hacer figuras, para que estés, estires, estires. Ya que estás gritándole a todo el pinche mundo, a este, a este virus, ¿qué le gritarías en la calle? ¡Chingas a tu madre, pinche COVID, culero. Por ejemplo. <risa> ya tienes alguien que te va a reclamar, Esteban Macías. A ver, Esteban. Es ah, sí, ya me acordé, ver, el nomito <risa> de jardín, ¿cómo estás, Esteban? Mira, Mi de jardín le mira, escorpión, que yo conozco muchos secretos tuyos, así es que... Si no respetas a la señorita de rojo, esos secretos van a salir uh, a los luz pública no Mira, mejor, mejor llámatela tranquilo porque también te van a correr de ayer sí, <risa> <¿verdad>? <risa> En caso de que, de que tengas más de tres puntos, te vas a ganar La oportunidad de, de grabar un piloto en TV Azteca ¡Guau! ¡Wow! ¡No puedo creer! ¡O el día como el número 57! <risa> Gracias a este desgraciado, sí. una vez en el barrio chino londinense, casi nos llevan unos dealers, porque este señor ya estaba haciendo su video, y ahí estoy atrás de él grabándolo. Pues, ¿qué haces con tu jugosidad? Me, me da, no sé, este, pendiente, pues. Ah, pues bueno, la jugosidad la que está reservándote para cuando quieras ir, nada más te desinfectas antes de entrar. O sea, yo, mi, mi teoría es tú... Piensa que todos tienen tengan hasta que demuestren lo contrario. Como, como ser pendejo. Me da gusto. Tú asume que todos son pendejos hasta que demuestren lo contrario. Es así, el virus es así. Y luego, y luego que cuente las de Hawái. Pero el que empezó a llover y yo estaba haciendo entrevistas y todos haciéndose los machitos y toda hasta la comida mojada. ¿no? Ah. Ya ah. ya aguantando bala. Por eso me cae llena el güey. Ahora sí que chulada ya, ya, ya forma parte de, de esta experiencia televisiva. Antes no. Ya, ya repuntamos, ¿no? Pero, ya. Por con sí. esto. Cuídense, muchachos, pónganse a hacer cosas de, de, de bien. Por ejemplo, a ver a Bárbara de Vegilia, a sonreír. Ahí ¿no? está, el... ¿Son ¿Son ríe? Ríe? Sonríe. ¿eh? ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Te sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¿Se te alborotó algo con Belinda? Uh. Por supuesto, por supuesto, el cíclope, luego, luego, le dice ja, <risa> <risa> pero también viendo cómo se destrozan los unos a los otros como si el problema no fuéramos nosotros, como si el problema se pudiera politizar o se pudiera este, cambiar la, las versiones. ¿no? Claro, danos, no danos sí, un, un ejemplo de... Sí, buen punto que uh -huh. tiene ahí el escorpión. Sí. El problema somos todos y siempre se politiza que fulano dijo que por qué no están haciendo tal cosa. Sí, cuando salen, salen este, los videos de, de los doctores, de las enfermeras, de todas estas personas pidiendo paro, pues ahora resulta que está mal tratarlos de ayudar. Ahora resulta que está mal darles voz y difusión a través de las redes sociales. Le agarrar una silla y empezaron a hacer así. ¿Me así Ah. ¿Y Y así, mira, así te voy a seguir haciendo el enlace. Vámonos, ¿eh? Cuántos quieres? Cuántos quieres? Cuántos quieres? Este escorpión no conocía la faceta del escorpión fitness, ¿eh? Ah, espérate, la pelvis? ¿Estás la pelvis, ¿Qué mejor que el escorpión dorado para Semana Santa? Exactamente, yo soy un dios, pero no perdona acuérdense Ya estamos viejos, tú porque traes máscara, no se te nota, pero... Yo soy dios, yo, soy, yo he vivido todos los años, tú sí estás ruca Yo soy inmortal y omnipresente por los siglos de los siglos Pero tienes canitas aquí No tengo canitas, este, es, es un güerito que tengo... <risa> Oye, Verónica, cuida a los viejitos, a, a Videgaray, a la estaca, ya están grandes. Ahorita no es los tenemos seres... guardados porque ya son, justamente ellos están en la edad de 60 y más, entonces estamos cuidándolos mucho. Y bueno, ya cuando estés como de ocioso, por favor, sobre todo los que se quieren influencers, no hagan transmisiones en vivo porque dan pena, güey. 200 personas viéndolos, 100 personas viéndolos, 25 personas... <risa> Mando besos donde no le estoy gastando. Ya te sol. estoy besando en este momento. Besos. Vamos a darle un beso, a ver, vamos a ver. Gira gira a tu derecha. Qué asco tu boca, parece Johnny Laboriel. Ya sé, ¿vale? No sé. Y aparte hacen transmisión y no hacen nada, están peinándose. ¡Ah! Oh, sí. ¡Hola, Pepe! ver, no, mames, qué coraje, de verdad, hombre, caray. ¿Cómo se le mueve aquí? Sí. ¡Ah, no! Es tu única parte blanca. ¿Cómo? Es tu única parte blanca. Ay, por favor, tengo otras partes blancas. Guácala, <risa> ya no voy a seguir Requisita. con esto. <risa> Uno se trata de controlar y, y este, tener decencia con la señorita este, provinciana de Chihuahua, pero no, güey, tú provocas mis más bajos instintos. Este vato es, es talentoso de familia, ¿no? Bueno, se supone que debería ser talentoso de familia. Ah, ya ves, está muy fácil, Ese es el pinche cachetón, el José Eduardo Derbez Ahí está, correcto ¿Qué haría Bárbara de Regil? ¿A quién le estaría diciendo que sonriera? Nadie ¿Qué haría todas tus bolas de pinches amigos, pendejos, estandoperos Que no tienen trabajo porque no pueden hacer re... Si de por sí no hacían reír a nadie Ahora ni siquiera la oportunidad tienen de pararse frente a un pinche público Para decirle, eres un pendejo ¿Viste qué? ¿Este qué? ¿Por qué le ponen mi máscara a un chango? <risa> pues es el guayabe de tu morro. Entonces, felicidades, ya ganaste la oportunidad de grabar un piloto en Tierra Azteca. voy a grabar un piloto de espectáculos, de chismes. No, es, es que... Bueno, entonces sí te lo agradecemos, muchas gracias. De todas maneras, no nos sirves de nada, porque nadie está ganando dinero más que tú. ¡A huevo! <risa> un... Escolvio, ¿qué seas hecho tú para ayudar? Mira, eh, por un lado, haciendo haciendo este eco con las redes sociales, porque mm -hmm. si eh, luego los influencers comparten estupideces como a dónde fueron de vacaciones o qué se están tragando en el día, pues también sí. es bueno estar este, poniendo eh, por cómo hacerles el paro a la gente y darles voz para que quien sea que se encuentre y que vea ese tipo de mensajes en cada rincón del país, pues vaya y haga paro, porque lo que yo pueda hacer ahorita en este segundo, como yo lo puse en redes sociales, estoy hablando con algunas instituciones muy específicas sobre qué es lo que les hace falta, sin mascarillas, sin lentes, sin cubrebocas, pues eso es apenas un esfuerzo, es un esfuerzo hormiga que se tiene que replicar en cada punto de la República Mexicana para que todo el mundo haga el paro. Nada más, hijo, le estoy guardando todas mis fuerzas, para cuando los vea les voy a dar unas pinches arrimones a todo el mundo chingonas, cabrón, no importa si son hombre, mujer o quimera, no hay pedo, güey, todo se lo merece. Cálculo y apuesta, ¿cuándo va a volver las cosas a la normalidad? Nunca. Ah. Te voy a decir, yo creo que por ahí de julio va a empezar todo a parecer que es normal y huevos, la segunda hora de pandemia porque todo el mundo se empezó a dar besos otra vez. Y pinche culera, eres una pinche bruja apocalíptica, ¿eh? Pues te veo en la calle por ahí del de siguiente año. Órale, mandas una fotografía de esas que ya sabes de las que te, de, las de acá. Sí, ¿Eh? sí, yo te la mando con cubrebocas, pero nada más. <risa> <Bueno>. <risa>